La chunga guerregue o valle de montaña es una palma que se distribuye del sudeste de Costa Rica hasta el noreste de Ecuador en las tierras bajas del Pacífico en Colombia desde el Chocó y Antioquia hasta Bariño. Se encuentra en el bosque húmedo y otras tierras bajas de la vertiente del Pacífico en suelos bien drenados generalmente por debajo de 200 metros de altitud y hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Al parecer la pulpa calosa del fruto de esta palma constituye una importante fuente de alimento para la fauna silvestre, animales como ñeques, ardillas, ratones y algunos aves como tucanes pavas y loros. El tronco solitario alcanza de 6 a 15 metros de altura y de entre 16 y 22 centímetros de diámetro. Las hojas son 100 a 105 pinnas de cada lado, irregularmente distribuidas en varios planos. Inflorescencia erecta entre las hojas, flores blancas, racimos fructificados, pendulares frutos oides cada uno de 2.5 a 6 centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de diámetro de color anaranjado La parte más utilizada de esta planta son sus hojas jóvenes de las cuales se extrae una fibra, con la cual se fabrican productos artesanales como canastos, cántaros, platos, bandejas, bolsos, sombreros, pulseras, aretes y collares. Actualmente todos estos productos tienen un alto precio y reconocimiento en los mercados nacionales e internacionales. La extracción de estas fibras antiguamente era común entre los indígenas Guanal y en del Pacífico, que las usaba para hacer amarres y como lazos para sostenerse los huayucos. En la actualidad casi todas las mujeres indígenas de la zona se dedican al tejido de todo este tipo de productos artesanales, principalmente calastres de colores, siendo esta una de las actividades económicas más importantes de la región del Pacífico. La fibra de Vierge, se trabaja con otras como las estrellas de la palma quitasol y el amargo Huelfia Regia. En Colombia el centro más importante de producción de canastros de Vierge es el Bajo Río San Juan, aunque también se producen en Chocó, Luquí, Buenaventura, Juanchaco y Ladrilleros, y en el valle del Cauca. En Manabí y Esmeraldas, Ecuador, la fibra se utiliza para fabricar sombreros y muebles. Los estipites de esta especie se utilizan como pilotes y horcones para viviendas la parte más externa y dura del tronco se usa para labrar los bastones ceremoniales de los jaibanás también la pulpa de fruto se ha reportado como comestible por los humanos aunque hay registros de que la cáscara puede ser venenosa igualmente la semilla también es comestible y se ha encontrado cerca de un 20% de aceite en ellas, el cuesco negro y duro de, de uso usa para hacer anillos, collares y trompos para jugar. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.